¡Blockers, especial preguntas y respuestas! ¿Cuál fue la primera figura que tuviste? El Capitán América de los Blind Bags de Marvel Series 2 y lo compré en Farmacias Guadalajara. ¿Cuál es la línea que te gusta más? Definitivamente Marvel. No existe otra línea de la que siga coleccionando como esta. Aunque ya tengo todas las figuras, sigo agregando curiosidades o customs. ¿Te gustaría que Mega Construx relanzara sets de la vieja escuela? Sí, Planetoids, Alien Agency y Creator Seekers serían las que más me gustaría. Para mí son las precursoras de todo. ¿Cuál es la línea que te gusta menos o que de plano odies? No hay una que me disguste, aunque siento que hay algunas que no llaman mi atención como Thomas and Friends. ¿Qué pensabas de Mega Megablocks antes de coleccionar? Ni siquiera pensaba en Mega, aunque ya había tenido un set con el que armaba robots. Claro, según yo, cuando era niño. ¿Qué es lo mejor y peor de coleccionar? Lo mejor es la emoción que te da conseguir las figuras, ya sea en subastas, en grupos, en... comprándolo por internet, en el mercadito. Y lo malo es el dinero que gastas porque pues el coleccionismo es un hobby caro. ¿Cuál es tu figura favorita de Marvel? Wolverine X-Force y Sandman en su variante de brazo largo. ¿Por qué entraste a YouTube? Alguna vez un miembro de un grupo de Facebook, el cual es YouTuber, me dijo Tu colección es muy grande, deberías hacer videos. Y pues él tiene muchos suscriptores, me pareció interesante su consejo y pues aquí estoy. ¿Qué es lo que más te gusta de Mega Digo, Mega Constructs. Bien, de Mega su capacidad de mantenerse firme al paso de los años. Siguió mejorando al paso del tiempo contra toda expectativa y de Mega Constructs, pues lo veo invencible. Creo que actualmente Mega domina el mercado y por mucho. En precio y calidad. Definitivamente en sus figuras pues son casi inmejorables, mismas que siguen evolucionando y ahora con el respaldo de Mattel. ¿Qué personajes te hubiera gustado ver en su versión de Megabots? Thundercats y Silverhawks. ¿Cuál es tu figura más valiosa? Tal vez Wolverine de la Comic-Con. En ese momento las figuras exclusivas eran pintadas a mano. Esta viene en una caja de acrílico. Ni siquiera hay reseñas en internet. Espero subir un video de esta figura muy pronto. ¿Cuál es tu figura favorita, en general, de todo Mega? Repsilian Master de Planetoids. Creo que fue la primera figura tan grande como personaje principal y a lo mejor son sus cuatro brazos y detalle. Aquí ya tenían muy claro el camino que tomarían. La figura más rara o cara que tengas. La más rara puede ser una de Thunderbirds, Masket Rider? ¿La máscara Wolverine de X-Force? No lo sé en sí. Realmente considero que tengo muchas figuras raras de líneas poco conocidas. ¿Qué figura de videojuegos te gustaría ver en Mega Construx? ¿King of Fighters o Castlevania? Ahora que lo pienso debería ser algunos customs. Si tienes alguna pregunta o deseas responder alguna, déjala en los comentarios. BLOCKERS CAMBIO Y FUERA